Anémonas. Los atiniarios, atinaria, son una orden de antozoos, esacorales, comúnmente denominados anémonas de mar o atinias. Son animales marinos que se adhieren normalmente al sustrato, en algunas ocasiones, en otras, en las rocas y hasta en las conchas de crustáceos o moluscos. Llegan a medir desde 1,25 centímetros hasta dos metros de diámetro. Son pólipos solitarios que parecen más bien una colorida planta que un animal propiamente dicho. Hay unas 1200 especies descritas. Las especies más populares están dentro de los géneros et eteratis con largos tentáculos, como heteratis magnífica, con tentáculos mucho menores, lo que les da cierto aspecto de toalla o alfombra. Por ser antosolos, etimológicamente animales flor se les llama anémonas de mar, por su parecido con cierta anemone. Día. Su cuerpo es cilíndrico, su extremo basal, es un disco plano que funciona como pie, el disco pedal, salvo en ciertas especies, como por ejemplo la de la familia Eduard en el que su extremo basal es redondeado para enterrarse en fondos blandos. Su extremo apical es el disco oral, el cual tiene la boca en el centro, en forma de hendidura, y alrededor de tentáculos dispuestos radialmente en anillos concéntricos, usualmente en número múltiplo de seis. Tanto los tentáculos como otras partes del cuerpo contienen nematocitos, unos orgánulos característicos compuestos de nidocitos, células urticantes, provistas de neurotoxinas paralizantes en respuesta al contacto para evadir enemigos o permitirle ingerir pesas más fácilmente hacia la cavidad gastrovascular. Las anémonas producen proteínas básicas tóxicas en los nematocistos llamadas antiporins, aunque hay ciertos animales que se inmunizan a los efectos de las neurotoxinas, como los peces payaso o algún pez tamicela. Los nematocistos se consideran una herramienta sistemática del filo militaria y, y diversos autores consideran que todo estudio descriptivo debe incluir necesariamente a estas estructuras y sus tallas deben ser consideradas. Las tallas y formas de los nematocistos varían dentro del mismo género e inclusive entre especies. Por lo cual, siempre se hace necesaria una caracterización detallada de los mismos. A continuación de la boca posee una atinofaringe, que la conecta con la cavidad gastrovascular, haciendo las veces de faringe y esófago. El cuerpo o columna puede ser liso o poseer protuberancias en su pared exterior en forma de verrugas, verrucae o filamentos a contía que salen al exterior a través de unos orificios denominados cíclios y que suelen estar cargados de nematocistos. Entre los lapidermis y la gastrodermis, tienen la mesoclea una capa gelatinosa que les permite desarrollar una enorme elasticidad tanto para resistir frente a fuertes corrientes marinas como para expandirse o contraerse según requieran protección o alimentación. En el interior de la columna se encuentra la cavidad gastrovascular que está dividida en un número de cámaras por zeta, zeta en plural o mesenterios que rayan hacia el interior desde la pared del cuerpo. Algunos de los mesenterios forman particiones completas con un borde libre en la base de la faringe donde se conectan, se les llama mesenterios completos o macronemas pero otros llegan solo hasta la mitad y se denominan mesenterios incompletos o micronemas. Los mesenterios están dispuestos en pares uno al lado de otro. Pudiendo ser esameral, otomeral o decameral, la disposición de los pares. Los mesenterios tienen filamentos de tejido especializado para secretar enzimas digestivas. También poseen unos orificios para interconectarlos llamados estoma. Las capas exteriores e interiores de sus tejidos corporales tienen grupos de fibras contráctiles. Que no son verdaderos músculos, ya que no se suspenden libremente en la cavidad del cuerpo, como en los animales más desarrollados. Fibras longitudinales se encuentran en los tentáculos y disco oral, y también dentro de los mesenterios, permitiendo contraer totalmente la longitud del cuerpo. Fibras circulares se encuentran en la pared del cuerpo y en algunas especies alrededor del discoral, permitiendo que el animal retaiga sus tentáculos en un esfínter de protección. La anémona se estabiliza por el cierre de su boca lo que mantiene la cavidad gastrovascular en un volumen hidrostático constante, por lo que es más rígida. Aunque generalmente, sesiles las anémonas de mar son capaces de movimientos lentos, tanto utilizando su disco pedal, como la natación, utilizando sus tentáculos o presionando su cuerpo. Tienen un sistema nervioso primitivo sin centralización que coordina los procesos implicados en el mantenimiento de la homeostasis, así como las respuestas bioquímicas y físicas a diversos estímulos. No existen órganos sensoriales especializados. Los músculos y los nervios son mucho más simples que los de la mayoría de otros animales, aunque más especializados que en otros invertebrados tales como corales. Utiliza los tentáculos urticantes para capturar pequeños animales que nadan por las inmediaciones. Viven en zonas costeras normalmente expuestas a mareas bajas, pero son especialistas en sobrevivir fuera del agua, replican sus tentáculos y llenan sus cavidades de agua, lo que impide que se sequen cuando quedan expuestas al aire. Se distribuyen en todas las cuencas oceánicas y en todas las latitudes, desde el Ártico a la Antártida, en aguas frías, templadas o tropicales, desde la zona intermareal hasta profundidades donde no llega la luz solar. Las mayorías de las anémonas contienen algas simbióticas llamadas soxantelas. Estas algas realizan la fotosíntesis produciendo oxígeno y azúcares, que son aprovechados por las anémonas y se alimentan de los catabolitos de la anémona, especialmente fósforo y nitrógeno. Pero los, las anémonas se alimentan tanto de los productos de las algas y de las pesas que capturan en sus tentáculos como del alimento que les traen expresamente los peces anémona. Reproducción, los sexos están separados en algunas especies, mientras que otras especies son hermafroditas. Las gónadas son tiras de tejido dentro de los mesenterios. Puede ocurrir tanto la reproducción sexual como la asexual. En la reproducción sexual los machos liberan espermatozoides para estimular a las hembras a que liberen los huevos y se produce la fertilización externa. En muchas especies la fertilización es interna y se produce la incubación de los jóvenes en la cavidad central de la columna siendo expulsados al exterior posteriormente. tanto los huevos como el espermatozoide se expulsan a través de la boca, el óvulo fertilizado se desarrolla en una larva plánula ciliada y pelágica que tras de desambular unos días por la columna de agua se asienta en el sustrato y se convierte en un pólipo, las anémonas también pueden reproducirse sexualmente por gemación, visión binaria y por laceración pedal, en la que pequeñas piezas del disco pedal se desprenden y regeneran en pequeñas anémonas. Mutualismo con animales. Las especies de peces de los géneros Ampiprion y Premas, así como el pez damisela y ciertas especies de camarones, viven entre los tentáculos de las anémonas, a las cuales inhiben la liberación de las células urticantes. De esta manera, los animales se protegen de sus predadores entre los tentáculos urticantes de la anémona y ésta se beneficia de la limpieza de su disco oral y tentáculos como consecuencia de los continuos movimientos de estos. No está muy claro si las diferentes especies de peces anémona realmente alimentan a su anémona o sencillamente la utilizan como despensa y protección. El conocido pez payasú tiene más tendencia a robar la comida de su hospedador que a proporcionársela. Las anémonas en el acuario, el comercio de especies marinas ornamentales, es decir, la extracción de estos organismos de su hábitat para destinarlos a adornar acuarios, se ha expandido notablemente en las últimas décadas, involucrando numerosos países a nivel mundial. A comienzos de los años 1980, el valor estimado de las importaciones de peces e invertebrados marinos se ubicó entre 24 y 40 millones de dólares por año. Actualmente se estima que las importaciones de estos organismos alcanzan un monto de entre 200 a 330 millones de dólares anualmente, siendo los Estados Unidos responsables del 80% de las importaciones. A pesar de los avances y la expansión de la aguacultura, basada en la captura y cría de las larvas, la mayor parte de los ornamentos marinos son recolectados y capturados de la naturaleza como adultos o juveniles. Las anémonas son susceptibles de ser víctimas de la sobreexplotación debido a su larga vida, tasas de crecimiento relativamente lentas y bajas tasas de reproducción en comparación a sus peces residentes, los cuales también se ven afectados debido al hecho de que ellos dependen de determinadas especies de anémonas para su supervivencia. Investigaciones recientes demuestran que la pesca para fines ornamentales impacta significativamente las poblaciones de anemonas y del pez payaso, reduciendo drásticamente las densidades poblacionales de estas especies en áreas de explotación y podría también impactar negativamente a otros muchos organismos que conviven en estrecha relación con ellas alterando la estructura y la composición de estos ecosistemas y disminuyendo la biodiversidad. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.